Iba a empezar diciendo que durante los últimos días, eh, es una de esas épocas en las que alguien dejó la puerta abierta y se salieron todos los idiotas, pero ahora no sé ya si esto es solamente mi percepción, porque la gente idiota como que viene en olas y siempre está ahí, ¿no? Entonces, más bien voy a empezar diciendo que sepan de antemano que esto es un berrinche o un rant, o como lo quieran llamar. Tiene que ser berrinche porque los venezolanos no hablamos inglés. Y esto viene, vienen como en olas, como que cada año, cada dos años, hay una época en la que aparecen un montón de idiotas diciéndonos que no podemos opinar sobre Venezuela porque no estamos validados, de alguna manera, al ser eh, eh, blancos, educados, eh, al hablar inglés, al tener educación universitaria, automáticamente eso nos convierte como en esta especie de seres privilegiados de clase alta, hijos de las élites, que parte del principio de que esta gente no entiende para nada cómo funciona o funcionaba cuando funcionaba, Venezuela y cómo la gente, no sé, accedía a una educación universitaria y además, eh, simplemente como que viene a ratificar el hecho de que tenemos que responder a los prejuicios de lo que una persona venezolana es para esta gente, para entonces estar validados para participar en la conversación. O sea, como que alguien que no es venezolano tiene que venir a darme una medallita y decirme, oye, si sí, tú eres un venezolano válido, tú sí puedes opinar. Y hay como tantas cosas que están mal en eso que ni siquiera me van a caber en este video que no tengo idea de cuánto va a durar. Porque, por ejemplo, si empezamos a hablar de la noción de que somos blancos, me puedo ir media hora hablando de eso. Este, por un lado, no somos blancos en la medida en la que un estadounidense blanco es blanco. Eso no es para nada lo mismo. Pero por otro lado, sí, también vi gente diciendo como que no somos blancos para nada. Y la gente como yo, que pasa por blanco, que es white passing, es blanca en cierto, en cierto aspecto, no es igual la discriminación que yo puedo sufrir siendo latina, Uno latina que medio habla inglés, a la discriminación que puede sufrir una persona de piel oscura en cualquier parte donde existe el racismo, que es en casi todo el mundo. Entonces, esta gente que automáticamente me ve a mí y me dice, tú eres blanca, hablas inglés, tienes una educación universitaria, tú no eres venezolana, me lo han dicho así directamente, no soy venezolana en el sentido de estoy haciéndome pasar por venezolana y en realidad soy, no sé, rusa, no lo sé, eh, o... Si, habiendo nacido en Venezuela, no soy venezolana porque soy una élite, lo cual tiene otros problemas, como de una, de una vez, bueno, si yo fuera de clase alta, no tendría derecho a opinar sobre el país porque soy de clase alta, porque la gente de clase alta no es gente y no tiene un voto, este, y segundo, no entender para nada qué es la clase alta y entender, no entender para nada qué es la educación, universidad gratuita y tantas otras cosas. Pero yo me voy a poner a explicarles que eh, sí, tengo la piel blanca y que vengo de un pueblito muy chiquito y que mis padres tuvieron que trabajar toda su vida muy fuerte para que yo pudiera tener una educación y pudiera hablar otros idiomas. No tiene sentido para ello. Y entonces, la tercera cosa, que es que este, no puedes hablar inglés porque si hablas inglés no eres venezolano. Quiero saber qué diablos es lo que ellos esperan encontrarse en su cabeza, qué se imaginan cuando se imaginan un venezolano, se imaginan a alguien de piel oscura que va a llegar hablando Pemón o Ayunaiki y sin un título universitario. Y eso además no es como, además de ser horriblemente racista de todas las maneras habidas y por haber para una gente que además se cree súper, hiper. Progres, como la cúspide de lo progre, son tan PROGRES que son los que emiten el certificado de progre. Resulta ser entonces que eso es súper conveniente para ellos, porque la única manera en la que eres venezolano es si no hablas el único idioma que ellos hablan, porque por supuesto que no hablan español, mucho menos hablan guayunaiki. Entonces, automáticamente, al no tener la educación, al no tener internet, porque esa es otra cosa que les encanta, si tienes internet, no eres venezolano. Eh, al no hablar otros idiomas y no tener el color de piel válido, entonces eliminan automáticamente cualquier tipo de persona que pueda estar calificada para discutirles sus argumentos imbéciles de comunistas de Starbucks. Y entonces, al punto al que voy realmente, es que por esto ahora yo de una vez simplemente bloqueo, que es otra que me dicen. No puedes bloquear a la gente porque es una violación de la libertad de expresión, y puedo hacer media hora más de video explicando porque eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión. No lo voy a hacer, pero puedo. Y la realidad de esto es que no tiene sentido discutir con una persona que no te considera un interlocutor válido porque no está emitiendo el mínimo respeto hacia cualquier argumento que tú le des, sino que te descalificó como individuo de entrada. Nada de lo que tú digas es válido para esa persona. Entonces, ¿por qué yo debo tratarlos con el respeto que ellos no me ofrecen a mí como interlocutor? No tiene ningún sentido. y Ustedes saben de quiénes estoy hablando y no voy a mencionar nombres hoy porque no les voy a dar clout a esa gente. No me interesa. Entonces, todos invirtamos nuestras energías en cosas más productivas que discutir con gente que no nos considera válidos como seres humanos, porque no pueden meterse en la cabeza que lo que somos es una cosa real y que existe, que somos venezolanos con una educación universitaria que hablan idiomas. Yo hablo español e inglés, pero hay una gente maravillosa en, estas, en esas discusiones que se ha puesto a responderles en seis idiomas diferentes. Es una gente que no, se puede, no puede concebir eso porque ven todo el mundo desde una postura tan extremadamente limitada que no hay manera de que nada más les entre en su cabeza. Y ya me alteré y ahora me voy a calmar porque le estoy alterando el sueño a Katira que está tomando su cistita. Y ya. Eso es todo. Este blooper es el, el clickbait del video porque si les muestro a Katira entonces ustedes piensan que sale Katira todo el rato así en el video y le dan click